Hola, y bienvenidos al canal de YouTube de win Educación para la Inclusión. En el video de hoy les queremos hablar de accesibilidad cognitiva y lectura fácil. ¿Han escuchado algunas de estas palabras? La accesibilidad es un derecho, pero lastimosamente muchas personas con discapacidad intelectual se quedan atrás cuando diseñamos y no pensamos en este factor tan importante. ¿Qué es entonces la accesibilidad cognitiva? Es la característica que deben tener todos los productos, servicios, espacios y en general cualquier cosa para que sea fácil de entender por todos. Algo maravilloso de la accesibilidad cognitiva es que beneficia a todas las personas, pero especialmente a las personas con discapacidad intelectual a los niños, los adultos mayores, las personas inmigrantes o quienes tienen dificultades para comprender los textos escritos. ¿Te imaginas cómo podríamos mejorar la accesibilidad cognitiva en el entorno? Podríamos usar señalética clara, símbolos, luces, gráficas, pictogramas, imágenes o fotografías. Y así todas las personas se podrían ubicar fácilmente en un lugar y saber a dónde dirigirse. Cuando la accesibilidad cognitiva se refiere a documentos o textos escritos, estamos hablando de lectura fácil. La lectura fácil es importante para que gran parte de las personas puedan comprender los documentos escritos. Hay muchas pautas que debemos tener en cuenta para redactar un documento de lectura fácil o de fácil lectura. Abajo les dejamos un enlace de Plena Inclusión, una empresa española líder en el tema, pero les voy a dar simplemente algunas recomendaciones. Utilicemos frases cortas y con palabras cotidianas. Utilicemos solamente una idea por cada frase. Usemos siempre un tamaño grande de letra como haría 14. Pongamos la alineación del texto a la izquierda y no justificado. Esto facilita mucho más la lectura. Evitemos las palabras confusas o los signos que utilizamos poco, las oraciones negativas o la voz pasiva. Mañana en el colegio tendremos fuerte viento y mucha lluvia. Mañana la ciclogénesis explosiva alcanzará la institución educativa. ¿Cuál crees que es más fácil de entender? Esperamos que les haya gustado este video y que hayan aprendido sobre la accesibilidad cognitiva y cómo nos beneficia a todos. Nos vemos en el próximo video.